God. Yo estoy aquí porque sé que Dios tiene algo para mi vida. I'm here because I know God has something for my life. Porque escúcheme la palabra que no toca al predicador no toca a nadie. Because listen, the word that doesn't touch the preacher doesn't touch anyone. Si primero no nos toca a nosotros, no tendrá nada para tocar en tu vida. If it first doesn't touch us, then it won't have anything to touch your life. Colócate de pie un momentico alguna pequeña oración y nos despachamos con el tema que el espíritu trae para todos. Hoy. Stand up for a moment, we're going to do a small prayer and then we'll go right ahead with the topic that God has for us this afternoon. Amén. Padre yo te doy gracias esta tarde Father, I give you thanks this en el nombre poderoso de Jesús In the powerful name of Jesus, declaro cielos abiertos I declare open heavens, para que tu palabra traiga vida for your word to bring life, para que el Espíritu Santo for the Holy Spirit, la impregne de sabiduría can impregnated with wisdom, de gracia liberadora with liberating grace, danos una unción fresca Padre give us a fresh anointing, que tu palabra nos transforme that your word can transform muéstranos us. la senda prepáranos para que tu palabra para el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ponga en tus manos esta predicación. Hands, y esta serie que hoy iniciamos. In en la today, seguridad que el Espíritu Santo. The the Holy la usará para edificación de cada uno de nosotros. We'll en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así Amén. puestos de pie. Abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a abrir nuestros Biblias en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 y 2. Papi. Eso. Perfecto. A eso. Ahí no se nos daña la garganta. Listos, Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 y 2. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born and a time to die. Ese capítulo 3 del libro de Eclesiastes nos habla de la importancia del tiempo. To us about the importance of time. Y basado en ese capítulo And based on that chapter, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie today we're begin a new series, que estoy seguro será de bendición para todos. Which I'm sure will be a for all. Pueden tomar asiento. You can take a la serie que iniciamos hoy en la mayoría de los casos lo estaremos predicando el último domingo de cada mes most each lleva por título todo tiene su tiempo el es, everything el objetivo de esta serie objective of the series es hablar de las etapas o ciclos de la vida del ser humano en la Tierra. Hablaremos hoy específicamente hoy del tiempo y el hombre We'll talk today specifically about time and men. Espero que no nos salga muy técnica la enseñanza, porque mi objetivo no es hacer una enseñanza muy técnica. Espero que este enseñanza no sea muy técnica, porque mi objetivo no es hacer una enseñanza muy técnica. Pero quiero poner la plataforma adecuada para que en las próximas elecciones podamos tener el corazón muy dispuesto para lo que Dios hace. Pero quiero poner la plataforma adecuada para que en las próximas elecciones podamos tener el corazón muy dispuesto para lo que Dios hace. Uh, uh, on the right to these, this Le voy a message. contar los temas que vamos a desarrollar en esta serie. In this el tiempo de la gestación, the time of gestation, El tiempo de la niñez, the time of childhood. El tiempo of, de la adolescencia, the time of. Uh, the el tiempo de la juventud, the time of youth. el tiempo del matrimonio, time of marriage. el tiempo de los hijos, the time of children. el tiempo de la productividad, the time of el tiempo de la estabilidad financiera, the time of financial stability. el tiempo de la vejez the time of old age. y el tiempo de la eternidad. And the time of Diferentes ciclos en la vida del ser humano que si no las sabes definir that if you don't know how to them, podrían pasar en tu vida sin tú agotar lo que deberías agotar para cada época es un tema profundamente espiritual pero es un tema profundamente práctico but it's a profundamente topic. hoy comenzamos con la primera de estas enseñanzas que se tiene por título el hombre y el tiempo. Today we begin with the first of these teachings, which has, which has as its title "Man and Time". Estamos todo listos para hoy? Are we all focused for, for what the Spirit brings for all of us? Okay como les decía ahora vamos a ver una descripción de las diferentes etapas del ser humano vamos a ver las implicaciones y los objetivos de cada etapa o periodo el objetivo es que tú puedas planear tu vida bajo el lente de Dios te servirá para tu propia vida te servirá para planear planear la vida de tus hijos. It be to plan your life. Te servirá para interpretar tu vida pasada. It be to your past life. Y te servirá para proyectar tu vida hacia el futuro. And it will be to your life. En el libro de Eclesiastés, como decía ahora en el capítulo 3, in the book of like I was in 3, se presenta el tiempo del hombre en la tierra. Dice la palabra que hay tiempo y hay ocasión para cada circunstancia. Is a time and a place for each circumstance. Y en este capítulo se mira el tiempo desde extremos. Chapter, Habla de tiempo para vivir y tiempo para morir. Dice que hay un tiempo para tirar piedras y otra para recoger las piedras que después vas a tirar. For example, it also says that there is a time to throw rocks and another to gather the rocks that tú thrown. Hay un tiempo en el que tú siembras y otro en el que tú recoges. There's a time in which you sow and another time in which you reap. La clave de este capítulo key of this es poder encontrar el secreto de la vida en la tierra. Is to be able to find the secret of life on earth y es conocer los tiempos y las implicaciones de los tiempos para ti hay un tiempo para cada cosa en la vida para cada momento que la vida te regala for every moment that life is give, you. y la clave es enfrentar cada momento and the key is to face each of these con las conveniencias o inconveniencias que la vida te presenta With the conveniences or That life to Hay que you. saber utilizar lo provechoso y lo no provechoso de la vida. Hay que saber enfrentar los momentos donde hay obstáculos y los momentos donde se abren caminos para el propósito de Dios. ¿Cuántos alguna vez han dicho o han escuchado la frase No tengo tiempo? How many of you have ever said or have heard the phrase I Vamos a jugar. Let's go play. No tengo tiempo. Oh, I have no time. Vamos a la iglesia. Go to church. No tengo tiempo. I have no time. Bueno. Esa frase es muy común. Okay, well, la usamos common. como una excusa para decir que no podemos hacer algo. To Cuando una persona dice no tengo tiempo, says, no time, lo que realmente está diciendo es no tengo vida. Really is, no life. Porque la vida se mide en el tiempo. A ti te valoran la vida de acuerdo al tiempo de vida. Cuando una persona dice no tengo tiempo, says, have no lo que realmente está diciendo what really saying, es lo que tú me propones no está dentro de mis prioridades is what you're to me is not in my por su parte cuando una persona nace from their part, when a, person is born, a partir de su nacimiento le celebran la vida from their birth, life is ¿cuándo es tu cumpleaños? es tu cumpleaños? ¿cuánto tiempo llevas viviendo? How, how long have you been porque el tiempo es vida time y is cuando life. una persona se muere person dies, lo que están diciendo es se le acabó el tiempo is, time is ya no finished. hay más tiempo para esa persona no more time for that person. Pasado en eso debemos entender que la vida que Dios nos da tiene provecho según el tiempo has its own to its una time. persona que nace y vive un mes ese es su tiempo de vida una persona que y One month, that's their time of life. Para una persona que vive 100 años es nada una semana de vida. For a person that lives a hundred years, one week is merely nothing pero para el que vive un mes, un mes o una semana de vida life, solamente le dieron el tiempo necesario para cumplir el plan en la tierra they given that time to y el que Earth. le dieron 100 años 100 requería de todo ese tiempo para cumplir el propósito para entender bien y poder ir entrándonos al tema to to topic, vamos con una pregunta ¿qué es el tiempo? Ourselves a question, what is time? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el ¿Qué era eso? ¿Sabemos qué? ¿Debemos verlo? ¿Debemos verlo? La palabra tiempo viene del latín tempus. The, the word time comes from the Latin tempus. Que define la duración de las cosas en el proceso de su transformación. That defines the duration of things in, it, in their process of transformation. El tiempo define el suceso de los acontecimientos Y es gracias a ese concepto o medida llamado tiempo time, Que podemos ubicar la vida del ser humano that we can the life of human En el pasado en el presente in the present y en el futuro esto parece ser como muy, muy práctico muy técnico pero lo que nos importa hoy es poder sacar de esta enseñanza teaching, cómo el tiempo puede determinar tu trayecto en la tierra y tu eternidad How time can una persona puede vivir 100 años en la tierra y ser un desdichado y convertir esos 100 años en 100 años de desdicha para él y para los suyos. And turn those and those Otra persona puede usar su corto tiempo en una gran felicidad. Es necesario, a través del tiempo, reconocer nuestra vida. Para saber qué es, qué es mi pasado. To know what is my past. Cuál es mi presente. What ¿Cuál será mi futuro? Vamos a explicarlo esto de una forma más práctica. ¿Estamos todos enchufados? ¿Le voy a pedir que hoy me ayuden y que me entiendan. La enseñanza no es tan aburrida como aparenta ser. Es mucho más agradable. Pero hoy es la introducción y tengo que poner una plataforma sólida y firme. ¿Estamos de acuerdo? Porque después vamos a empezar a hablar de cada etapa ¿Por qué Dios dijo que la gestación era nueve meses? ¿Por qué Dios dijo que la gestación son nueve meses? Why God said that pregnancy or that having a baby takes nine months? Porque hay que vivir una niñez. Why do we have to live a childhood? ¿Cuáles son los objetivos? What ¿Por qué un muchacho a los 12, 13 años se vuelve un adolescente? Why a boy in their 12, 13 years becomes a teenager? ¿Y se siente rebelde ante todo lo que existe? And feels rebellious before everything that exists? Y así, en cada etapa hay propósitos específicos. Pero para ver eso tengo que primero poner una plataforma. Muy Vamos a hablar un poquito ¿Qué pasaría si no entendiéramos La relación del tiempo con nuestra vida? Hay personas que tratan de vivir hoy There are people that try to live today En el pasado de cosas que ya no son Es decir Tiran la caña hacia atrás y jalan el pasado para traerlo hoy. Es to say they th throw the fishing rod back or the fishing line back and then they try to pull things from there. Y basados en su pasado se amargan y son improductivos para el para el presente. And based on their past they grow bitter and they're improductive for their present. Hay otros por su parte. There are others que quieren vivir hoy el futuro the today. y establecen su presente sobre cosas que aún no son ni saben si podrán realizarse that, para qué hacer eso yo sé que me va a ir mal yo sé que me va va a ir eso es futuro i know that things are going to Amargues uh, uh, por lo That's que usted future. hoy si sí quiere, pero ¿por qué por lo que no ha llegado? ¿O qué tal el no tener la claridad del tiempo? What about not of time? Podríamos también hacer algo contrario. Which could allow us to do something contrary. dejar en el pasado cosas que aún están vivas. To leave in the past that are still alive. Ciclos de tu vida que aún no has cerrado. Of your life that you have not yet y para deshacerte de ellos los echas al pasado. Y lo que estás es creando una amargura hacia el futuro. Porque estás catalogando como pasado lo que es un presente. Because you're Categorizing something past which is actually present. Ten cuidado con tirar al pasado cosas que debes arreglar hoy Be careful with throwing to the past things that you need to fix Porque today. mañana serán más dañinas que enfrentarlas hoy Because tomorrow será be harder to or more harmful to face them si tú no sabes concluir las cosas de ayer If you don't know how to the from Esas cosas no son de ayer, son del presente Those aren't from Porque from no las presents, has concluido you concluded them Ahora, now. ¿qué tal tratar de hacer de nuestro pasado make agarrar el pasado y crear una realidad virtual hacia el futuro? Our yo soy hijo de tal persona en person. mi país yo era esto o aquello country, yo that. un día fui tal cosa one day, one day por eso voy a ser el primer ministro de Canadá por eso voy a lograr tal cosa That's what I'm going to accomplish this Espacio, thing. no funciona el tiempo tan alegre como tú lo quieres ver. Slow down, time doesn't work as happily as you think it does. Hay mucha gente que vive en un subrealismo por are, estar atados al pasado. There are people that live in this like because they're tied to their past. Y una persona que está atada al pasado no tiene acceso al futuro por ningún motivo. Y a person that is tied to the past has by no motive access to the future. ¿seguimos haciendo intentos de mirar cómo funciona esto de los tiempos? How this whole time thing works? otra opción que te puede pasar ¿qué tal si tú proyectas el futuro What if you project the future? y no querer procesar el pasado Without wanting to process the past. es decir empiezas a crear un futuro to you begin to create a future, sin haber cerrado el pasado without having closed the past, y lo que es peor and what's even worse, sin tener claridad de tu presente without having clarity of your te conviertes en un soñador you turn into a dreamer, que creas un mundo de ilusiones que no es real para nadie no, quien hace esto Whoever does this, Generalmente lo hace primero buscando evadir las responsabilidades de su presente las responsabilidades del the presente present time, y generalmente le está huyendo a lo que le debe al pasado el futuro es hermoso porque nos permite soñar pero tú no puedes soñar si no estás acostado en una buena cama y tu buena cama es tu presente. Y tú soñarás de lo que dejaste almacenado de tu pasado. Dream from what you left from the past. tú necesitas procesar el pasado, past, entender tu presente, presence, para crear un futuro de gloria. Jesús te ofrece borrar el pasado por la sangre, to erase your past te da el poder hoy para enfrentar las consecuencias de ese pasado. To y te da la fe para crear un futuro a partir and it, de Dios. Dale fuerte ese aplauso, Señor. Dale fuerte ese aplauso. Vamos a mirar cómo el salmista describe al hombre y al tiempo. We're gonna see how the psalmist describes men and time. Salmos 39.4 Diga, diga le, pasa la, le pasa la, unción y no le quedó. Okay. Okay. out on the anointing. Salmo 39-4. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días y sepa yo cuán frágil soy. El salmista quiere saber cuántos son los días que se le pueden permitir vivir a él. Y dice, yo lo que quiero saber no es exactamente el número de mis días, exactly many days, sino lo frágil que soy. ¿Qué tiene que ver el tiempo con la fragilidad del hombre? Que tú hoy tienes tiempo para hacer muchas cosas, things, pero el tiempo está ligado a tu vida. Tied to your life, y tu vida es frágil and your life is basta con que el corazón se pare unos segundos y se te acabe el tiempo se te acaban los días your todos los sueños terminarían y no tendrías tiempo ni para procesar tu fin y todo lo que has planeado queda allí en un cajón para siempre box, Santiago 4, 13 y 14 lo presenta de esta forma James 4, lo leemos en español lo seguimos en inglés en la pantalla we'll vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco del tiempo y luego se desvanece Hacemos planes de cosas por hacer Voy a estar en Canadá cinco años I'm going to be in Canada for five years. Hago diez millones de dólares Los stop, la luz to look at, to look at the stops, the Entonces uno iba mirando el stop. So you look at the stop Voy a contarle lo que me pasó I'm tell you what happened. Yo iba, iba en el carro y iba solo iba un viaje de cuatro horas me fui a las doce de la noche me me gustó viajar en carro por la noche te estará preguntando por qué le voy a contar para que sepa porque me gusta orar mientras manejo entonces yo iba es una carretera llena de curvas son unos I, descensos terribles entonces yo vi un camión y vi sus su, su luces y me le pegué al camión viendo las luces en medio de la neblina el camión volteaba, yo volteaba él volteaba, yo volteaba y seguí las luces cuando llegó un momento en que el camión siguió derecho y cuando yo fui a seguir al camión vi un abismo y metí el freno era un carro fantasma O sea, Satanás quería tirarme al abismo Siguiendo el carro aquel que no existía Frené Y ahí estaba el abismo Me salvó el Señor Ojo que eso te puede pasar a ti Entre neblinas tú puedes estar viendo aparentes luces Y lo que vas es para el abismo Cogete duro que vas para un abismo. Abyss, so tight, voy a hacer Voy a ganar. I'm going to monto make, tal empresa. I'm going to Hago lo otro. El espacio que en la nebrina solo ves lucecitas. Be y de pronto lights. cuando te despiertes estás en el abismo. And maybe when you wake up you're gonna be in the depth Diga the abyss. A, siga conmigo. Put your finger like this. Para entender bien el proceso del tiempo con nosotros los seres humanos. To the of time with us human Una pregunta, ¿de dónde venimos nosotros? A quick question, where do we come from? El que crea que viene del mono, <laughs> respeto a su abuela, pero no tiene mucha cara de mono. Sí, porque si usted dice que viene, que usted viene del mono, pobrecita su abuelita, me imagino. grandmother, no, no, la figura suya no es porque usted venga del mono Es por genes de familia Pero no es, no es, no es, no es familia de, de los orangutanes Sino la familia humana ¿De dónde venimos por cierto? ¿De dónde venimos? De Dios, ¿no? Por eso tenemos que hablar de Dios y el tiempo Porque Dios nos dio esta maravilla llamada tiempo Representada en vida El tiempo en la tierra se mide de acuerdo a los ciclos de rotación y de traslación de la tierra respecto al sol Is measured according to the cycles of rotation and translation of the earth lo que nosotros llamamos un día es una vueltica de la tierra en su propio eje y lo que nosotros llamamos un año and we call year, es la vuelta de la tierra a todo el sol así que esa es la medida del tiempo so that's how we measure time. pero cómo mide dios el tiempo But how does God measure time? Si Dios no habita en la Vía Láctea? Way, la Vía Láctea está en él. O sea, ¿cómo haríamos para medir el tiempo? So si la Tierra estuviera dentro de nosotros y el Sol dentro de nosotros. ¿Podrían medir el tiempo los parásitos que cargamos adentro? Pero nosotros cómo lo podríamos medir? La Tierra y el Sol nos sirve. Para medir el tiempo Porque usted y yo estamos en la tierra Y el sol está afuera ¿Cómo mide Dios el tiempo? Si Él no está dentro del universo El universo está dentro de Él La revelación dada por Daniel sobre Dios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 Aquí Daniel está viendo una descripción del cielo. Ahí más adelante dice que vio también a uno de hombres, es decir, a Jesús. Pero él ve a alguien que está sentado en un trono. He sees, he sees y él dice, throne, este es un anciano. Este tiene más, más, más edad que todos los demás. He Y lo else. llama anciano de días. Es decir, It's para Daniel say. Daniel, el que estaba sentado en el trono throne, había vivido más días que los que estaban alrededor porque el que está sentado en el trono es el eterno Is the eternal el principio one. y fin de todas las cosas the and end of all y things. lo que rodea su trono fue creado por él was hubo by un principio him. de inicio para esos días There was a beginning of days for those days. todo lo que existe fue creado por Dios Everything that exists was created by God. así que a Dios mismo no se le puede medir en el tiempo so God be in time. pero su esencia describe que él es la eternidad él es el anciano de días pero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 al arrepentimiento. Aquí hay una revelación tremenda del tiempo de Dios. Here there's an en el reloj de Dios, God's watch, un día, one day, pueden ser para ti mil años. for you a thousand years. Y mil años, para él pueden ser un día. To him can be one ¿Cómo opera day? esto? How does this work? Sencillo, Simple. Los procesos que para ti pueden demorarse mil años desde la óptica de Dios fuera de la tierra y del sol y de la Vía láctea son un solo instante y al revés también opera la ecuación hay procesos en la vida de Dios mismo que tardan siglos pero Dios lo hace aquí en la tierra en un instante porque el reloj de Dios watch, opera de acuerdo a como Él quiere en su voluntad his watch works to how he wants y los his mil will. años de eternidad pueden ser transformados en un de repente divino can be an all of a which en is un solo divine. instante Dios puede hacer por el hombre lo que el hombre no hace en toda una vida en in un instante Dios puede hacer por un hombre What that man couldn't do his entire life. en un solo instante Dios lo cambia todo In a instant, God can porque everything. Él está por fuera del tiempo he is outside of time. Él maneja los tiempos he time. Apocalipsis 22.12 y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. And chapter 22 is the last chapter Y como of the antes Bible. de terminar toda la Biblia, and like after he finishes the Dios Bible, se despide y dice, "Vuelvo pronto." God says farewell and he says, Así, siga coming conmigo, soon. vuelvo pronto." Say with me, he coming soon. Bueno, pero vuelvo pronto en relación a qué? Well, well I'm coming soon in relation to what? ¿Qué es pronto? What is soon? ¿Qué es pronto? What is si aquí en la tierra lo pronto también es relativo. If here on earth, soon is also relative. Pronto puede ser un segundo. Soon can be a Y de pronto. Pero pronto pueden ser cinco años. But soon can also be así? Years. Por supuesto. Of course. Una persona entró a la universidad. A university. Agilizó sus estudios. They, they ran their y una carrera de siete años la hizo en cinco. And they did a, uh, a career of uh, seven years in y le tan pronto te graduaste. And they they say you graduated so soon. ¿Por qué es de acuerdo a qué está relacionando el tiempo. To what you're time to. Y entonces Dios dice vengo pronto. So then God says, I'm soon. Y los seres humanos tontos vendiendo las propiedades para dicen para una montaña porque Dios viene pronto. Cuando qué es pronto para Dios. When what is soon for God. Qué es pronto en su reloj. What is soon in his watch. Dios maneja su reloj no de acuerdo a los acontecimientos del hombre God his clock not to, uh, the of men, sino de acuerdo a los propósitos del cielo to the of porque alguien dice no Dios retiene su promesa dijo eso hace cuánto? imagínese va para dos mil años y no ha venido porque en torno a juzgar a la raza humana dos mil años es muy pronto. Of human race, 2000 years is too short. Pero cuando un ser humano pasa la vida pecando, se arrepiente Y en un solo instante lo escriben en el libro de la vida Dios cumplió su propósito Y dice, tan pronto que le cambié la vida Claro, Dios no, Dios no está contando los 80 años de pecado Pero fue pronto por el proceso divino Metámonos ahora en la Biblia y el tiempo, y el tiempo. Una vez más pregunto, ¿estamos bien o está esto muy complicado? ¿estamos o es esto demasiado complicado? Si la gente calla es o lo saben todo o no han entendido nada Estamos hasta aquí entendiendo a poco are we up until here understanding? Estamos hablando del tiempo porque queremos llegar a un punto A descubrir por qué los lapsos de tiempo en la vida del ser humano We're talking about time because we entender cada ciclo de la vida porque hay un tiempo determinado con propósitos específicos. La Biblia y el tiempo. The Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos Y las sazones que el Padre puso en su sola potestad Dios no está sujeto al tiempo Él es, el, Él es quien dirige el tiempo Y las sazones son la vivencia de su voluntad para el tiempo del hombre Y las Yeah, it's his will living in Los sazones hace, nos hacen entender Lo que Dios quiere hacer en el tiempo que nos concede Es por eso que querer medir el tiempo de Dios Con nuestra cabeza es una torpeza humana ¿Cómo se mide el tiempo en el cielo? Bueno, hagámonos preguntas fáciles Fáciles, como elementales Así Let, como de... Let's ask ourselves, All easy questions, I'm meant ¿Cómo es que la, la cartilla, Nacho le? Let's, uh, the, like child no, okay, questions. Okay. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de Los Ángeles? For example, how old are Angels? ¿Cuándo le celebran cumpleaños a Los Ángeles? When is the birthday of Angels? Pues en la Biblia no está eso, no. The Bible doesn't talk about that. O por ejemplo, ¿Cuál es la edad del universo? For example, how old is the oh, que esto lleva tantos miles de años de, de siglos? Oh no, this has, this many Pero cómo hacen si cada vez descubren que va en ampliación y no han descubierto de dónde comenzó el universo, cómo saber cuánto, cuánto lleva? Temas teológicos como ¿cuándo fue la rebelión de Satanás? Terms, like the, uh, uh, the revelation of Satan? Esto solo se puede medir si lo relacionamos con algo que tenga materia. Por ejemplo, yo podría ver la edad de los ángeles si sé cuándo se creó la tierra. Yo puedo saber cuánto tiempo lleva la tierra. Estoy hablando a través de estudios técnicos, ¿no? O puedo saber... ¿Cuándo fue la rebelión del diablo? A partir de la creación del hombre. Porque el tiempo espiritualmente, el tiempo espiritualmente tiene, tiene valor si se relaciona con lo que Dios. Porque las cosas reales de Dios no están sujetas al tiempo. Por ejemplo, Dios es eterno porque Él no es materia Él es espíritu ahora Dios es amor diga conmigo Dios es amor y sabe que dice la Biblia que Él nos ha amado con amor eterno no hay un tiempo de Dios para el amor porque el amor no es materia Dios te ama a ti que eres materia God loves you que tienes una vida con un principio y un final an end, pero el amor de Él no tiene, no tiene tiempo es eternamente he, para ti no time, uh, dedito así, póngalo aquí Aquí. que entre, que entre yo sé que es como aburrido pero diga que entre, que entre tranquilo que esto nos va a servir para lo que vamos a desarrollar no te preocupes, esto va a lo que vamos a desarrollar es por eso que Dios es llamado el Eterno God is the la, palabra, la palabra hebrea es Olam, the word is Olam. significa Eterno o Eternidad It means eternal, y quién es el hombre And who is man? una criatura insertada en la Eternidad in es como si la Eternidad fuera una línea It's like if is a y Dios nos metió en una parte de esa línea And God in a point of that somos time un punto line. en la Eternidad de Dios a point in the y Dios puede ver antes de que tú estuvieras And God can You Dios puede ver dónde estás hoy y Dios today. puede ver dónde vas a estar mañana porque tomorrow. Él está fuera del tiempo es tu carne y tu cuerpo lo que, that makes you be lo que te sujeta a un tiempo lo que hace time. que tu vida de hoy tu conciencia de hoy pueda relacionar el ayer y lo llame pasado to be, to relate to yesterday and be o pueda to call pensar that past. en mañana y lo llame futuro o pensar pero para Dios tu vida está puesta al frente de, Dios, está frente de Él Él lo conoce todo Él sabe de dónde vienes y sabe a dónde llegarás porque está fuera de este sistema pastor y los ángeles bueno, pensemos en el diablo Well, let's talk, let's think about the devil. el diablo es espíritu the devil is a no es materia he's not así que el diablo desde afuera so the devil from outside, él ve la vida de los seres humanos he sees the lives of human beings, y él sabe lo que un ser humano hizo he knows what a human being did. sabe dónde un ser humano está he knows where a human being is. dicen por ahí un adagio que dice que el diablo más sabe por viejo que por diablo hay que dice que el diablo sabe más porque es viejo que porque es el diablo Así que el diablo ya sabe so knows, Por todos los seres humanos que ha visto Que he cuando un ser humano hace estas cosas things, Lo que va a arrojar en su vida son estas otras Así que el diablo ones. ya sabe hacia dónde va tu vida Por lo que tú has venido haciendo so Por eso no es de extrañarse que envíe espíritus de adivinación que solamente le revelan a un brujo lo que va a pasar con tu vida por las acciones que tú has hecho Si usted ve, si usted ve un campesino sembrando naranjas, si naranjas Y mete, mete semillas de naranja. Y usted lo ve todos los días regando esos arbolitos de naranja. Y va y le pregunta a alguien ¿qué cree que saldrá en ese campo? ¿Cuál será el fruto de esos árboles? Pues naranja. Estamos de acuerdo. Do we agree? El diablo lo ve fornicando Mintiendo line, Haciendo lo que no debe what you Sembrando do. semillas Yo sé qué fruto da allá dice el diablo. Says, Ahora la salvación tuya y la mía Now, Es que tú y yo veníamos por esa línea Y se apareció Jesús El eterno, el principio y fin the eternal, the ¿Y sabes qué hizo? You know hizo? Borró he nuestro pasado El diablo dijo, pero ¿Quién borró el software? Said, software? Si ahí estaba, ¿por qué? ¿Quién quitó las señales? A fueron quitadas de en medio a través de la cruz fueron quitados del medio a través de la cruz They were taken away the cross. y todo el acta de decretos que determinaba tu, tu futuro fue borrado por la cruz were erased by the de cross. tal forma que tú eres una nueva criatura el diablo te mira hoy se quita you, las gafas he takes off his glasses, y dice este es otro ¿dónde está el que había ahí? And he says, He's somebody else. no, no, no, no, before? este no puede haber caminado recto yo vi todo esto era pecado he says, no, no, no, no, puede estar caminando straight, yo vi todo ya no hay más memoria en el tiempo dice Dios por lo tanto el diablo dice qué pasará con este? es santo y como es santo va para el cielo y el diablo no puede tocarte ni un pelo porque Dios ha cambiado el destino de tu vida a través of your life, de la cruz cuando la Biblia habla de tiempo when the Bible talks about time, utiliza dos palabras hoy se siente uno como predicador fino cuando usa estas palabras we feel like this <laughs> you feel like this intellectual preacher when you use these words Lo que me llamo en Facebook este tipo es fino es que estas palabras la palabra cronos y la palabra kairos parezco un predicador fino I seem like an intellectual preacher <laughs> Esas dos palabras, Cronos y Kairos, traducen tiempo. Translate to time, pero son diferentes. But la palabra Cronos hace alusión a la medida del tiempo. Talks about the measuring of time. Es decir, Cronos es el espacio entre dos sucesos. Okay. De ahí vienen todas las palabras que vienen por Crono, Cronómetro cronograma medir el tiempo That's where all the words that come from this, like chrono, uh, uh, um, yeah, cr chronometer, <laughs> yeah. all those words. <laughs> Thank you, believe. Couldn't much. think of them in English. <laughs> Chronogram, yeah, they all come from this word chrono. Tiene que estar más cerca de mí para que hagas palabras como con clase y tal. Uh, he, I, he says I need to be closer to finmo. him so I can have this language. Te dice Crono del griego. Cronos from the Greek. Claro, el mundo yeah. le come cuenta, hermano. Everyone will eat that up. Es por eso que el Cronos, que está en la Biblia, chronos, which is in the Bible, nos permite medir siglos, to nos permite medir años, to measure years, centurias, o sea cinco años, a century, uh, five, five years, o medir meses, or to months, o medir días, etc. Etcétera, etcétera. Etcétera. Ese es el Cronos. That's Pero la otra palabra es la palabra Kairos. Kairos. ¿sí? <laughs> ¿Qué significa la palabra kairos que traduce también tiempo? Kairos es un periodo definido Que tiene una identidad Y que tiene un principio Y un final Es como una era Eso se traduce en la Biblia kairos Por ejemplo Frases en la Biblia como El día favorable de Jehová phrases like the pleasing day of the lord el tiempo de su visitación or the time of his visit ahí no está hablando de cuántos años o meses fue la visita sino el tiempo el kairos de dios there is not talking about how many years or this is not that it's talking about the time the kairos of god para poder entender bien estas dos usted pastor ¿qué me está enseñando toda esa vaina en griego yo no sé hablar ni español Le perdí el inglés y ahora cómo voy a aprender el griego que you might be things yourself why is the pastor making me learn no, all this greek para i can barely speak spanish para or para english esto. but it's for esto. this Cronos, Cronos habla de cantidad. Talks about quantity. Diga conmigo cantidad. Say with me quantity. Siglos, centuries, años, years, meses, months, días, tapes, etcétera, cantidad, etcétera. quantity. Pero Kairos, but Kairos habla de calidad. Talks about quality. La ide la identificación de un tiempo y lo que debe pasar en ese tiempo. In other words, Así que la Biblia cuando habla de tiempo habla de cantidad y habla de calidad. And quality. Hubo un kairos de Dios kairos para God. el pueblo hebreo en el desierto. For the in the Comenzó a caer maná. Came to fall down. Usted puede decir cuántos años cayó el maná. Can say how many years maná Ese es el cronos. Pero usted puede decir que hubo un momento en que se acabó el maná. The maná Terminó el kairos de Dios, la voluntad de Dios de alimentarlos desde el cielo. Pastor, y toda esa vaina que tiene que ver conmigo, yo no sé ni mirar el reloj, usted dándome todo eso de tiempo, dijo, ¿para qué sirve? Pastor, es que esta es la base para entender nuestra vida en el tiempo. Es que esta es la base para muchas veces nosotros concluimos que Dios está tardando su respuesta ¿cuánto les ha pasado? yo ya llevo orando tres días por esta bendita cosa y no cae yo llevo tres años pastor y no veo nada, ¿qué pasa? ¿Qué pa pasa? porque tú estás mirando el reloj del Cronos pero Kronos. Dios está contando con el reloj del kairos But God is counting on the watch of the Dios está contando está mirando el propósito y tú estás mirando tu ansiedad. God is looking at the purpose and you're looking at your anxiety. Tú lo quieres ya, Dios lo quiere perfecto. You want it now, God wants Una cosa es cantidad, otra cosa es calidad. Another thing is quantity, another thing is y quality. Dios no arriesga la calidad por la cantidad. And God will never risk the quality for the quantity. Dios no se pone nervioso porque tú te comas las uñas porque no te llegue el milagro. A lo que le lo que preocupa es que tu calidad no se desarrolle como Él espera que se desarrolle todos hemos escuchado el milagro de Lázaro Lázaro se muere y entonces María le dice no llegaste a tiempo Jesus, you si hubieras in time. estado aquí no se muere time, y died. entonces Jesús le responde And then Jesus answers, hay propósito de Dios en esto ella estaba this. ocupada del Cronos. Cronos. si no vienes si vienes a tiempo no se nos muere said, time, y, y Jesús le dice tú estás mirando en el reloj del crono, del crono yo en el del Kairos said, hay I'm propósito Kairos. A no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios por qué te desanimas mirando el Cronos y no miras el Cairo de Dios? Why do you get discouraged looking at the and you don't focus on Por qué dejas que tu ansiedad me diga a mí cuándo tengo que trabajar? Why do you let your anxiety tell me when Por qué quieres que yo actúe según tu deseo? me Y no me dejas actuar según mi plan. plan, says God. Basados en estos tiempos de Cronos y kairos, Based on these times of and kairos. debemos saber manejar los tiempos de cantidad y calidad en nuestra vida. Ahí tienen que hacer un adelanto. Down payment, así adelantado. Diga, ay, ay, ay. Diga, pastor, say, que vamos say, tranquilo. pastor, come on. ¿Alguien me quiere animar hoy? ¿Alguien quiere hoy? Dale, dale, dale. Dale, dale, Ruben, dale go, go, it, Ruben. Okay. do it. Usted ha escuchado gente que dice: Yo no le doy a mi familia. Cantidad, pero le doy calidad. No te doy cantidad. I don't give you Hijo mío, my son, yo te doy calidad. I give you bueno, lo cierto es que esa persona. Well, what's true is that that person Le está dando la cantidad a alguien O a algo que es más importante que el hijo or that is more than their son. Y está decorando la poca cantidad con un disfraz de calidad Porque lo que determina la diferencia la entre cantidad y calidad Se resume cantidad. con una sola palabra Prioridades Priority aquello que tenga tu cantidad es tu prioridad What has your quantity is your priority. y si tu calidad es lo más importante para ti dedícale cantidad a tu calidad then you need to spend quality ¿qué pasó? que nadie dijo nada digan ayayaya así Dígale que está a su lado, agárrela, agárrela que so va volando. Dígale you, dígale así, agárrela. On, agárrela que va volando, dígale. It dígale cantidad y calidad. Say quality and quantity. Mi amor, no te voy a dar el Kronos, pero te doy el Kairos. Honey, you the chronos, but you the kairos. Papá, el hijo le va a decir, papá usted sabe mucho de griego, pero ¿cómo me hace falta en la casa yo? Know Igual suele pasar entre mujer y marido, husband marido and wife. y mujer. Wife and husband. Hablemos un poco del hombre y sus tiempos Porque el hombre tiene sus propios tiempos Vamos a mirar lo que dice Salmo 31, 14 y 15, 31, verses 14 and 15 say. Mas yo en ti confío, Jehová Digo, tú eres mi Dios Ahora vea lo que dice En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores hay una confianza del salmista en Dios ¿Cuántos confían en Dios? How many of you trust God? A ver, dígame cuántos confían en Dios me, Bueno, pero ¿qué es confiar en Dios? Well, Salir y dejar la puerta abierta Que Dios de policía me cuida la casa ¿Qué es confiar en Dios? El salmista lo dice Yo en ti confío, Jehová you, Confío tanto que te digo Tú eres mi Dios y Dios le dice, demuéstremelo. Says, y Él le contesta: answers, En tu mano están mis tiempos. My times are in your hands. Yo he dejado mi vida en tus manos. Hand, Yo confío mi tiempo en tu, en tu mano. My time no voy a hacerlo según mi tiempo, my time, sino según tus tiempos. Dios nos ha dado un margen de libertad para actuar. Act. Pero al final es Él quien maneja los tiempos de toda su creación. Day, Cuando Dios quiere que un ser humano se le acabe el tiempo, no tiene que guiñar el ojo, solamente lo piensa y se muere. Y se le acaba el tiempo. Y ahí puede person. protestar, puede patalear, puede llorar en la tumba que se le acabó el tiempo. Protest, tomb, es por eso que no aceptamos Ninguna forma de aborto. That's we don't accept any form of porque la vida es de Dios life to God. ningún hombre la puede tomar no y it. el que la tome así tenga título se llama asesino porque el hecho de que el asesino haya ido a la universidad y tenga título y le paguen por eso no deja de ser un sicario they did, peor que al que mata a alguien en la calle porque ese otro no tiene quien lo defiende la única persona que lo puede defender colabora para que lo maten porque ese otro personaje no tiene a nadie para defenderlo, pero este, la única persona que puede defenderlo y colaborar en Y Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Pastor, pero fue que yo hice eso una vez. Llévelo a la cruz Que Dios le perdone Libérese you. de eso Y eche para adelante Porque Dios es amplio en perdonar Y Dios se olvida forgiving. Y no He hace más memoria Pero usted tiene que caminar en victoria Defendiendo la vida que le pertenece a Dios Nuestra vida va transcurriendo en la tierra Nuestra vida va transcurriendo en la tierra y va dejando huellas huellas en el pasado in the past. y va trazando un camino de esperanzas hacia el futuro y todos los futuro and we dream with the future. es la vida la vida que Dios nos ha dado the life that God has given us. pero lo único verdaderamente seguro que tenemos es el presente no tenemos nada más que el presente we have else but the present. es a través del presente que puedes present cambiar tu vida Efesios 5 versículos 15 y 16 mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos hay que vivir sabiamente el tiempo que Dios nos da cuando uno está niño uno cree que el tiempo no pasa When we're kids, we think that time doesn't pass. Cuando se va siendo joven, uno cree que se puede devorar la vida. When you start growing, you feel like you can devour Y cree que el tiempo eso no, eso no pasa nada. Pero cuando ya uno se va volviendo un poquito un jovencito canoso, Ya uno ve que esa vaina se va rápido. Now you begin to realize that y that sobre todo cuando quickly. el alma le recuerda a uno su juventud. Pero el espejo da testimonio de la vejez. But The mirror gives testimony of no I don't know if it happens to you. Sometimes hey, I feel hey, young. And, <laughs> and <laughs> then I look at myself in the mirror and I see an old man ahí? with white hair. No and even more when the machinery doesn't respond. Ay, when, you try, when you try to move like you're young and you say, Oh, glory to God. Because no time doesn't forgive the past. It passes. El The past. ¿Qué, debes ¿Qué debes hacer con tu pasado? Debes hacer lo que dice Pablo olvidando lo que queda atrás. You must olvidando Debes dejar lo que queda atrás. Y recuerda solo las misericordias de Dios. And only remember the mercy that God Lo que Dios, has Dios ha hecho to you. por ti. What God has done for you. Tu presente. Present. El presente. ¿Cuántos quieren vivir el presente? Hoy. Hoy. Es el día de tus decisiones Lo que a ti te debe importar hoy es tu decisión Porque cualquier decisión tuya Puede cambiar tu destino Te puede tirar a un abismo o llevarte a una cima O cuando tú te despiertes despiertes Dios te da misericordias nuevas. ¿Por qué Dios te da nuevas misericordias? Porque Dios está esperando que decidas bien. Una sola decisión podría echar a perder todo lo que Dios va a hacer. Contigo. El tercer tiempo del hombre, el futuro. Dios nos dio la oportunidad de soñar con el futuro. Los sueños hacia el futuro nos permiten trabajar en el presente con agrado. Usted se levanta con 40 bajo cero Y usted trabaja con pasión porque quiere un día comprarse un carro El carro no está, está en el futuro Pero usted trabaja hoy Pensando que un día lo puede tener Así que el futuro tiene su utilidad El pasado, el presente y el futuro Pero hay un cuarto tiempo La eternidad La eternidad también es tiempo eternity is also time. un tiempo que no se puede medir en principio final a time that be with a and an end, sino en una vida continua but in a life. tu eternidad está definida por una sola decisión una sola decisión define tu eternidad a single your entregar tu vida a Dios aceptar a Jesús to Jesus. el que fue en un principio the one that was in the beginning. porque en el principio era el verbo y el verbo era verb. con Dios y el verbo era Dios and the verb was With God and the verb Ese es Cristo God. el Señor Christ, Cuando Lord. tú lo aceptas Tú entras a la eternidad him, Tu vida gana eternidad Pero pastor ¿Cómo voy a vivir la eternidad? Pastor, ¿Sabes qué dice Pablo? You know si este tabernáculo se deshiciere Tengo uno en los cielos mejor vanishes, Semejante al de Cristo en su resurrección like Un cuerpo que dura para la eternidad Un cuerpo que no se cansa tired, que no se fatiga para los que les gusta comer que come porque Jesús después de resucitado comió y Él mismo hizo pescadito ¿cómo le caería rico? ¿no? ¿te imaginas un pescadito hecho por Jesús? es una, es una barbaridad una cosa maravillosa ¿no? es la eternidad a través de tu nuevo nacimiento Dios te estructura para que te alcance la vida hasta la eternidad. Por el nuevo nacimiento, birth, ahora tú puedes ver desde la óptica de la eternidad of of eternity, tu pasado, past, tu presente y tu futuro desde la eternidad From ¿cómo hace Dios eso? Do that? te sienta en lugares celestiales con Cristo para que la línea del tiempo te quede en la tierra y tú dices eso era ya no soy It no longer is. Esto soy hoy This is what I am today. Voy a decidir Porque el propósito está allá the is over there. Y entendiendo que el pasado quedó atrás que el, el día, día de reposo que Dios te ha dado es hoy Dice that Hebreos the day of rest is today, Hoy says God. reposas en Dios today you rest on God, Te proyectas a la eternidad you Pero pastor, ¿cuántos años iré a vivir? But, pastor, how many years will I live? No se puede medir los años Porque la eternidad Tú vas a vivir para siempre Unas cositas las vas a hacer aquí en un poquito de tiempo que te queda Pero si se te acaba el tiempo aquí Te abren la portezuela donde el tiempo no puede ser medido Y te mandan a la eternidad La gente cree que la eternidad muy a ir para un culto eterno todo, Que yo siempre digo, ¿cómo era la de aburridor el cielo uno en un culto todo el día? así? los primeros diez mil años me los aguanto, pero después People say that eternity is going to be this eternal service, like this worshiping God. I can imagine how boring that would be. I could take the first 10, years, but after that, no, porque es que la Biblia dice vida eterna. The Bible says, y dice life. que esto es una sombra de lo que hay aquí. And it says that this is a shadow o sea, que of ahora tendremos es una vida. So up there will Un have a culto life. eterno, una vida eterna. Not an eternal service, Nos gozaremos life. en él, por supuesto. We'll be in him, Pero habrá course, vida. Be life. Si hoy nos parece bueno ir a conocer Europa. Nice uh, uh, uh, Imaginen uno en la eternidad voy a sacar diez mil años para ir a conocer tal galaxia y uno de ahí para abajo de una cosa tremenda and y usted pasando wonderful. entre las galaxias y saliendo todas las criaturas y diciendo esos son los hijos del dueño esos son los hijos del dueño del That's universo Mira, ellos, son. The ellos the son los que Dios hizo y los que les permitió crear nuevas cosas y vivirás eternamente es tan clara la eternidad que sabes que dice la Biblia que ellos murieron, that they died, pero que sus obras continúan con ellos. But their works with them. Sus obras continúan their works hacia la eternidad. Es por eso que uno de los enemigos del tiempo del hombre en la tierra es el afán. It's eagerness. ¿Alguno tiene afán para irse? <risa> eso es el afán. That's diga conmigo el afán. With me, Vivimos afanados. Leave, ¿Qué es el afán? What is, what is Un desespero para que el universo gire a nuestra velocidad. Y hasta le chasqueamos los dedos a Dios, Señor, lo quiero ya, ahora, ahora, ahora. Y Dios, mire, y dice, ay, cuidado con ese chasquido, me acaba el universo, usted qué miedo. And God says, oh, be careful with that snap. I'm afraid of it. You'll finish the universe. chasquear lo que quiera, que se va a mover a la velocidad de Dios you can snap you want. y si tú logras agilizar algo sin la voluntad de Dios if you're able to make the will of God, en alguna curva del camino te estrellas in a, some curve of the path you'll crash. es por eso que hay que saber vivir el tiempo día a día Lucas 12, 22 al 24. Luke 12, 22 to 24 dijo luego a sus discípulos por tanto, os digo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 por vivir lo que no tienes que vivir Escúcheme, este ciclo de enseñanzas que hoy comenzamos Nos va a enseñar por qué debe quedarse nueve meses un bebé en un vientre A tal punto que si sale antes deben darle ciertos cuidados Porque el diseño es nueve meses Y si se demora un poquito más, se puede morir o causarle daños graves ¿Por qué un niño debe vivir su niñez? Que a mí me da mucha tristeza ver niñas vestidas a los seis años como prostitutas Se ve tan linda, tan linda para un viejo degenerado ¿Por qué no dejarla que vista como una niña? Ya después ya tendrá como vestir porque alteramos los tiempos we alter times. por eso tenemos niños jugando hasta ser padres cuando ellos ni siquiera han podido ser hijos porque alteramos able to be kids los tiempos because we alter times. ¿cuántos quieren saber cómo eliminar la ansiedad y el afán del día a día? Piense en el diseño divino Think about the Dios design. nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos God made us. Fue Dios ourselves. el que hizo el diseño ¿Cómo vivir? How live? O sea, tres periodos en el día Three periods. Tres periodos No me va a decir acostarse, levantarse y comer y volver a dormir Tres periodos, ojo Uno Uno 8 horas para producir. 8 hours to produce. Gaste 8 horas produciendo. Spend 8 hours producing. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? 2. 2. 8 horas para descansar. 8 hours to rest ocho horas produce ocho horas descansa y tercero ocho horas para vivir porque ni produciendo ni descansando usted está viviendo ¿alguien está entendiendo eso? ocho horas para vivir ocho horas perdón para producir ocho horas para descansar si no descansa bien se va a morir más rápido con más plata pero se muere más rápido y tercero tres horas para, ocho horas para vivir vivir. And third, eight hours to live. Porque usted necesita tiempo para usted mismo, para su familia, family, para sus hijos, children, para hacer lo que le gusta. Like. Uno no viene a la vida para trabajar life, y después work. de trabajar cansado va a dormir. Tired, ¿Y para qué duerme? Para volverse a levantar a producir el otro día. ¿Tú usted no está viviendo. Usted está muerto hace rato. Usted es un muerto vegetando. That Uno hace meditated. la cosa vida para vivir. Uno trabaja y descansa por haber trabajado para poder work. vivir. Esas ocho horas en familia es lo que le da sentido a tu vida. Is what gives sense to your life. Pastor, pero yo tengo un proyecto y ese proyecto yo necesito meterle a esos 12 horas diarias. Pastor, a ¿Eh? 12 hours daily on that oh, Hay épocas para la vida. Metal en las 12 horas pero que eso primero tenga un tiempo limitado lo vamos a hacer por un año bajo estas condiciones segundo ¿a qué le va a quitar esas cuatro horas? From what part quita el sueño, llegará a dormir va a trabajar. If you take them away from the eight hours of sleeping you'll get si les quita la familia, algún día tendrá problemas con sus hijos o con su esposa o su esposo. If you take them away from your living time, your family time, you que have sientes problems en with them. familia. So y dígales, Necesito cuatro horas diarias para el proyecto que tenemos. Es para que toda esta familia pueda tener el carro que yo siempre quise. Es <laughs> for this whole family to have the car that no I molestar, that's just, that's just queremos un sueño en familia. No, we dream as a family. cuatro horas más voy a trabajar así que necesito que me ayuden hours. So I need you to help me. voy a bajar dos horas de sueño me I'm dejan I'm dormir two favor, hours of sleep. Let me sleep. y voy a tomar dos horas del tiempo de familia quiero que me ayuden así que cuando yo llegue no tenga que llegar a echar cantaleta y no que ya todo esté preparado para que las horas, las cuatro horas que me quedan, las pueda vivir tranquilos con so, ustedes. Para que las horas que me quedan, las pueda vivir con ustedes. Estamos de acuerdo? Do we agree? Repita conmigo. Do Ocho para producir. Eight to produce. Ocho para dormir. Eight to sleep. Ocho para vivir. Eight to live. Pastor, ¿y no hay posibilidad de meterle doce horas para dormir? Pastor, can we have maybe twelve to sleep? Okay, producirás poco. Okay, you'll produce less. Y tu familia se aburrirá contigo. Your will get bored of you. Haz el modelo de Dios. Recuerda si lo tienes que alterar. Remember if you have to alter it, Arregla eso con Dios. Fix with God, ponle tiempo determinado. Put it a, give it a y time, busca cómo tapar los huecos que te pueden quedar. Bueno, well, ya vamos terminando. ¿Estamos bien? Are we good? Finished, Estamos right? hablando del hombre y el tiempo. We're about man and time. Salmo 90, 12, Psalm 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una buena manera de adquirir sabiduría. A good way of es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna En Ecclesiastes 3.11 dice algo muy lindo Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres O sea que tu corazón ya tiene eternidad Trabaja cada día pensando en la eternidad Antes de en la eternidad que en tu pasado past, antes que en tu presente present, antes que en tu futuro future, que lo que hagas hoy tú sepas que va a servir para la eternidad today, you know, Efesios 5 14 al 17. 5, 14 17 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Aquí habla la Biblia de saber aprovechar el tiempo. Cada día que se va nunca volverá. Y es una lástima que un día te lo paguen. Por la plata que te ganas en el trabajo. Pastor, me gané 300 en este día. 300 dólares de vida. 300 Acabas de vender. Tal vez un día hubieras, eres capaz de pagar 3000 dólares por un segundo y maybe, no lo podrás pagar. Tal vez un día eres capaz de pagar 3000 por un segundo y no lo podrás pagar. Así que piensa. Si estás invirtiendo tu mejor tesoro de la mejor forma Tu mejor tesoro es tu tiempo Tu tiempo es tu vida your time is your life. Y terminamos Apocalipsis 16 and we finish 10, 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos Que creó el cielo y las cosas que están en él Y la tierra y las cosas que están en ella y el mar Y las cosas que están en él Que el tiempo no sería más ¡Wow! Ahí hay una revelación poderosa There, a Es que un día Dios va a acabar con todo lo material Adiós tierra Goodbye, earth. Adiós sol Goodbye, sun. Todo va a terminar everything will finish. ¿Y qué pasa entonces ahora? What now? Dios dice, nos libramos del tiempo says we get rid of time. Ya no hay tiempo no time. Ahora todo será eterno now will be Y tú necesitas tener habilidad espiritual para la eternidad. Porque si necesitas habilidad para vivir aquí 80 años, ¿cómo será para vivir la eternidad? Y esa habilidad solo te le da... Dios. And that ability is only given Una relación to God. estrecha y sincera con Dios and a tight and with Todo God. tiene su tiempo Everything has its time. Tu vida en el pasado tiene unos objetivos Tal vez unas consecuencias Maybe some Pero Dios quiere enseñarte but God wants to teach you Que hoy it. es el día de tu bendición that today is the day of your blessing. Que Dios lo que cuenta es que estás hoy listo para Él Porque Dios quiere hacer algo grande con tu vida God wants to do great Tu vida with your es tu life. tiempo your life is your tu tiempo es con lo que Dios cuenta para hacer algo contigo Si tú le dices a Dios, no tengo tiempo Dios dice, no tiene vida says, yes, no Porque life. es la vida, el tiempo Por eso a partir del próximo mes next month, Comenzaremos a explicar cada etapa de la vida del ser humano Para que sepamos los objetivos y propósitos de Dios Colócate de pie, quiero orar por ti Padre, te damos gracias en esta...